si hablaste quedas al pie Siempre fui noble y te di el todo. Sigo, sí, sí, una, más, más, una, una más. más ¿Por qué querés que destruya? Su vida con una pierna Menos le gané cao porque le hice la grucha oh, Me queda una y ese corte fue sí. mejor Espero que lo escuchas Porque la mesa la pagué con los dedos Aunque explotó, no fue más que una bombucha Bien.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 Razón. Hoy voy a ganarte y no es por la actuación yo oh. sé chistes, es verdad En eso tenés razón Les enumero las cosas que hace bien Stuart Gracias por la atención Ella o hermano no hace nada Vos no me podés ganar sí. en este combate vale. Mucho menos si me ganar a mí Cada vez que yo rompeo, puta Sabés que vas a perder este fucking debate Estás perdiendo, concéntrate Estás perdiendo, concentrate. En la luna no vas a hacer un edificio sino que te voy a hacer chocar Un hombre de cráter oh. A este tipo perdió sí. Los headleaker y anchistes dos veces Es que tu sí, ganó man. Este guachi me quería competir Pero adentro del beat no fluye como ah. yo Tu talento es responder Yo también respondo bien y encima fluyo mejor oh. Que me vas a ganar A mi guachín sí. que decís que sos del interior Dale. Pero ya no lo